Las tecnologías de hoy en día ofrecen oportunidades increíbles, pero también portan amenazas consigo. Usted no necesita saberlo todo sobre estas amenazas, solo necesita la seguridad que lo proteja las 24 horas del día. Diseñado para adaptarse a su estilo de vida, Kaspersky Security Cloud es una innovación para la protección personalizada. Envía alertas de seguridad según lo que usted haga. Elimina contraseñas débiles y genera reemplazos fuertes. Busca fugas de datos en sus cuentas y le avisa si detecta problemas. E incluso supervisa la red Wi-Fi de su casa para permitirle bloquear a los intrusos y quienes quieran usar la red sin autorización. Además, permite a sus dispositivos operar rápido y funcionar de forma correcta, para que así usted cuente con mucho más espacio para lo que le gusta hacer. Kaspersky Security Cloud, el primer servicio de seguridad adaptativa personalizado a su estilo de vida.